Bienvenidos al curso. En esta unidad vamos a conocer para qué sirven los gestores bibliográficos y cuáles son los más conocidos. También hablaremos al comienzo de los distintos módulos del curso. El primer módulo es la introducción, que tiene dos partes. En la primera parte se va a hablar de los gestores bibliográficos más conocidos, y la segunda parte está dedicada a cómo citar. Los siguientes módulos están dedicados, cada uno de ellos, a un gestor bibliográfico, a trabajar con él, y el último módulo está dedicado, a, a, a, hace una introducción a los derechos de autor y a las licencias Creative Commons. ¿A quién le puede interesar este curso? ¿O a quién le puede interesar utilizar un gestor bibliográfico? A los investigadores que tienen que realizar, por ejemplo, su tesis doctoral o enviar un artículo a una revista. A los estudiantes, si aprenden a utilizar una de estas herramientas, sus trabajos académicos van a ser de mayor calidad y van a aprender con el uso de ellos a citar de forma normalizada y a distinguir sus ideas de los autores que cita y a no incurrir en plagio. Los profesores también es muy conveniente que enseñen a sus alumnos el manejo de alguna de estas herramientas, incluso si es posible en los primeros años de la carrera. Para los bibliotecarios, pues, por supuesto, es conveniente que aprendan a, util a utilizar estas herramientas en su papel de formadores y, además, también son de gran ayuda cuando tienen que re realizar una, una búsqueda bibliográfica para, para los usuarios. Porque con un gestor bibliográfico se, puede ha se pueden hacer búsquedas de distintas fuentes y entregar a un usuario una única lista ordenada por orden alfabético extraída de distintos catálogos, bases de datos, etc. ¿Quién no ha tenido algún problema con la bibliografía cuando ha tenido que realizar un trabajo? Pues estos programas nos facilitan muchísimo la labor y ganaremos mucho tiempo con ellos. Son programas informáticos y nos permiten extraer un gran volumen de información de los catálogos, de las bases de datos y de Internet. En la década de los 90, los gestores que, utilizados por los investigadores fueron ProSite, EndNote y Reference Manager, programas que se instalaban, y se instalan en el ordenador porque se siguen utilizando mucho. En el año 2001 nació un gestor en línea que se introdujo muy bien en las universidades, que fue Red wars La empresa Thomson compró los gestores bibliográficos que hemos citado que se instalan en el ordenador en Node, Reference Manager y Prosite. Y sacó un gestor en línea para utilizarlo para, sobre todo para, para sus propias bases de datos, las bases de datos de Lisi. Zotero es un gestor que es com un complemento del navegador Mozilla Firefox que re revolucionó mucho. El funcionamiento de los gestores bibliográficos. Y en el año 2007 nació otro gestor que ha tenido mucho éxito entre los investigadores, que fue Mendeley. En esta diapositiva aparecen una serie de gestores que utilizan un formato, el formato BigText, como son Leaks, BigText, Lattes o HapRes, y un programa que vamos a ver en el curso que se llama DoqueAr, que se plantea como una solución integral para el investigador desde que comienza a hacer un trabajo buscando bibliografía hasta su publicación a base de la utilización de mapas mentales. Hay otros gestores más sencillos en línea, pues gratuitos, que se encuentran en Internet, como es el caso de Redbase o BigMe y nos quedaría hablar de los favoritos de referencias sociales. Gestores que trabajan como una red social, cuya misión principal es el intercambio de referencias entre colegas. Los más conocidos, el programa Save July, desarrollado por Springer, que vamos a trabajar con él en el curso. Otro muy conocido es Delicius, con Noti, o Tuculab que está integrado con las bases de datos de Scopus y ScienceDirect. Bueno, pues con esto acabamos la primera unidad, os esperamos en las siguientes. Muchas gracias.